Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. En esta ocasión hablaremos sobre trailers, estrenos, futuros proyectos y más, así que comencemos. Para nadie es un secreto que tras el descubrimiento de la verdadera identidad de Diamante Rosa y la salida del nuevo teaser trailer oficial de Steven Universe, la comunidad de fans de la serie ha estallado en un mar de preguntas, teorías y debates, todos ellos girando en torno al futuro de la serie. Algunos de los más interesantes que he podido ver han sido dentro de la aplicación Amino Steven Universe Español, en la cual podrás encontrar noticias, gifs, vídeos y mucho más, todo referente a Steven Universe. En ella podrás encontrar quizzes, una sección donde podrás poner a prueba tus conocimientos sobre la serie. Además tendrás chats públicos donde podrás conversar con una gran variedad de seguidores de la serie repartidos alrededor del mundo. Te interesa hablar sobre las teorizar sobre la llegada de las diamantes a la tierra, pues este es tu lugar. Dentro de la aplicación puedes encontrar la pestaña de encuestas, donde podrás crear votaciones o participar en las ya publicadas. Y como si esto fuera poco, podrás ver geniales fan arts, animaciones y mucho más. Además de esto, en la pestaña de titulares podrás ver a los miembros conectados y su actividad en la aplicación. Y para finalizar, si no solo disfrutas de Steven Universe, sino que amas los cartoons en general, puedes ver todas las aplicaciones de amigos que tienes a disposición. Estoy segura de que encontrarás una comunidad dedicada a tu show favorito y así disfrutar de la mejor comunidad para los fans de los cartoons. Ahora, por haberte visto toda esta publicidad, les tengo un regalo. Vamos a hacer un reto. Los invito a todos a dejarme sus teorías sobre el futuro de la serie. La que me parezca la más interesante se va a ganar un dibujito de su persona en el formato de ilustración de la serie. Para participar, solo sigue a mi cuenta mino minodartoons y allí encontrarás el post para dejar tu teoría. Continuando con las noticias, Steven Universe no deja de dar de qué hablar, y es que esta vez Cartoon Network ha dado a conocer un comunicado revelando un evento especial de 5 episodios en un nuevo arco para la serie llamado Steven Universe, el corazón de las Crystal Gems. Este nuevo arco continuará los eventos del último episodio estrenado llamado Una Rosa Pálida, donde se reveló la verdad sobre Rose Quarzo. Junto al anuncio, el canal reveló un tráiler de los nuevos episodios. Cuando las Gems se enteran de la revelación de Rose Quarzo y Diamante Rosa quedan devastadas, por lo que Steven deberá hacer lo posible para juntar al equipo una vez más. En este evento especial, se espera que se siga contando con el elenco de voces venezolanas de la serie. El mismo ha sido estrenado en Cartoon Network en Estados Unidos el 2 de julio. Esperemos que pronto se anuncien estos nuevos episodios para Latinoamérica. Entre otras noticias, les traigo un primer vistazo de la nueva serie de Matt Groening, creador de Los Simpsons, enfocada en el género de fantasía llamada Decent Shaming, a estrenarse el 17 de agosto del presente año. 10 episodios se estrenarán en ese momento, seguidos de otros 10 episodios que llegarán en una fecha posterior. Esta animación tiene lugar en el reino medieval de Dreamland, donde la joven princesa Vim, su elfo compañero y su demonio personal Lucy tienen una serie de encuentros y de aventuras con ogros, duendes, arpías, diablillos, trolls y mucho más. El show está siendo producido por Road Draft Studios, quienes también hicieron Futurama, una propuesta bastante interesante a mi parecer. Solo queda esperar y ver qué tal. En el campo tecnológico de la animación, este año destacan ciertos artículos técnicos sobre renderización, realidad virtual y simulaciones por gráficos de computadora, así que te los presento. El primero de ellos es el llamado Tune Synth, una herramienta para preservar el movimiento estilizado de la animación dibujada a mano sin que los artistas tengan que dibujar cada cuadro. El segundo de ellos sería el Stroke Aggregator, el cual toma trazos manuales del artista, es decir, dibujos a lápiz. y los convierte en una figura limpia diseñada para parecerse a lo que el artista imaginó. En otras palabras, es una limpieza automática para animadores 2D como podemos apreciar en el video. El siguiente artículo es el mono Perf Cap. Aquí los investigadores han podido reproducir el movimiento de una persona que usa ropa filmando con una sola cámara y sin marcadores, y han podido reproducir aspectos de la ropa deformada y las partes del cuerpo al hacerlo. Continuamos con la animación natural a través de redes neuronales. Recientemente se realizan estudios que utilizan inteligencia artificial y aprendizaje profundo para ayudar en simulaciones, animación y procesamiento. Como vemos, existen muchos avances en el campo de la animación, y así como estos, hay muchos más que se encuentran desarrollando día a día, un aspecto muy interesante a mi parecer. Continuando con las noticias, Netflix estrenará nueva serie chilena llamada Race the Bar, de Fernanda Freak. Esta serie será del género Slice of Life y deportes, donde seguiremos a Sam, un estudiante de secundaria que trabaja para cumplir su sueño de convertirse en campeona mundial de levantamiento de pesas. Una meta para nada fácil para nuestra amiga, ya que no cuenta con entrenadores especiales, precedentes y su familia no entiende por qué lo hace. Pero nada de esto detendrá a Sam de cumplir su sueño. Fernanda, la creadora, ha crecido rápidamente en la industria de la animación. Poco después de terminar la escuela, trabajó en Beard un corto animado ganador de un Oscar en Chile, antes de escribir y dirigir su propio cortometraje, Here's the Plan, en el año 2017. Durante la sesión de Netflix, Fernanda explicó cómo Race the Bar fue descubierto el año pasado en el festival Pixel Act en México, un evento del cual ya he hablado anteriormente. En las tarjetas de información lo pueden encontrar. Pero el crédito pertenece al ejecutivo de Netflix, Aaron Jacobian, quien se sintió atraído por el programa, el cual desafía los estereotipos de género a través de la diversidad de personajes en el centro de entrenamiento de levantamiento de pesas, incluido un personaje trans. ¿Ven? Sí hay maneras correctas de ser incluyente en un proyecto de animación sin tener que ser forzado. Entre otros venideros estrenos, Disney y Cartoon Saloon se encuentran en una alianza para traernos la serie animada Viking School, donde nos aventuraremos a seguir a estos jóvenes guerreros nórdicos en un mundo místico. Poco más se sabe de este proyecto que verá la luz en el año 2019. Ahora, una noticia que la verdad me tiene algo confundida, y estoy hablando hablando de un reboot de la serie de MTV, Daria, que con todo lo que nos rodea actualmente, no me extrañaría que nos encontráramos con una pequeña Daria estilo CalArts, y bueno, no. Este reboot llevará por nombre Daria y Judy, donde a través de los ojos de estas chicas veremos cómo destruyen satíricamente la cultura pop, los estándares sociales, de género y de raza, y poco más que añadir sobre este nuevo show del cual aún no se sabe fecha de estreno. De lo que sí se sabe fecha de estreno es The Final Space, que llegará a Latinoamérica a través de Netflix. Ya les he comentado anteriormente de esta serie. Si deseas ver el video donde hablo de la misma, te lo dejaré en las anotaciones. Final Space, una serie bastante prometedora y que ha gustado mucho desde la salida de su piloto, y que estará disponible el 20 de julio en la plataforma de streaming. Y para finalizar, una triste noticia para los fans de Clarence. La tercera temporada ha culminado con el capítulo final de la serie, una serie que muchos odian y otros aman, ya sea por la inocencia de sus protagonistas o por las disparatadas aventuras que se inventan día a día. En el episodio final nos encontramos a un Sumo que se ha cambiado de escuela y de cabello. Luego de jugar en un viejo sofá, Clarence y Sumo recuerdan que cumplen un año de haber cortado su cabello y llegan al acuerdo de que Clarence rasurará a Sumo al día siguiente. Pero las cosas no salen del todo bien, ya que Sumo, al tener nuevos amigos, se adelantan a Clarence, dejándolo celoso y confundido. ¿Podrá nuestro redondo amiguito enfrentar esta situación? Lo sabremos con el final del show. Bien, esto ha sido todo por hoy. Les de Dejo por aquí unos fanarts muy bonitos que me han enviado. El primero fue un regalo de Wolfly Darkus, donde salgo abrazada de Polar. Polar es como mi mascota, tengo hasta un peluche de él. Y este otro lo hizo Avi Galletas, donde me dibuja con un lindo traje que hace alusión a If uno de mis Pokémon favoritos. Si tú deseas enviarme un dibujo, con gusto lo recibiré a través de los mensajes de la página oficial de Facebook. Les dejaré el enlace en la descripción junto con mi Instagram y Twitter. Sin nada más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.